Número 10. Ballenero japonés colisiona contra un buque de Greenpeace. Después de dos semanas de hostigamiento a los barcos japoneses que se dedican a la caza de ballenas en el Antártico con fines científicos, según Japón, un ballenero embistió a uno de los buques de Greenpeace, el Arctic Sunrise, que tratan de impedir la captura de cetáceos. La causa de la colisión no está muy clara y las dos partes se acusan recíprocamente de haber provocado el accidente. Según la versión de la organización ecologista, los hechos se produjeron cuando el ballenero Nishimaru se encontraba transfiriendo carne de ballena de sus bodegas a un buque de suministros. Entonces, un grupo de activistas, a bordo de una lancha neumática, comenzaron a pintar las palabras «carne de ballena del santuario» en el costado del Oriental Bluebird. El barco de Greenpeace se encontraba a más de un kilómetro de distancia, cuando el ballenero Nishimura se desenganchó del buque de suministro y enfiló hacia el Arctic Sunrise, golpeándolo en el lado de Babor. Número 9. Choque de cruceros. Dos cruceros de la compañía Carnival chocaron cerca del puerto de la isla mexicana de Cozumel. Como se puede ver en el vídeo, la colisión causó daños severos en la parte posterior de una de las embarcaciones, donde varias ventanas y parte de la estructura quedaron totalmente destrozadas. La compañía Carnival describe el incidente como una alisión, un término náutico usado para describir cuando un barco en movimiento choca con un barco estacionado. Entre los dos barcos, el Carnival Glory estaba maniobrando para atracar y golpeó al Carnival Legend, que ya estaba atracado. Por suerte, aunque hubo seis heridos, ninguno de ellos tuvo lesiones de gravedad. Número 8 un carguero choca contra un puente. Un buque de carga ruso golpeó un puente de la autopista en la ciudad de Busan, la segunda más grande en Corea del Sur, causando graves daños al carguero y a la propia estructura. La policía de Busan reveló que el barco carguero de nacionalidad rusa Sea Grand, que desplazaba 6.000 toneladas, había colisionado 40 minutos antes con un barco de crucero, amarrado en el puerto, para luego impactar en la estructura del puente Wanggang. El buque supuestamente retrocedió y salió de la escena del accidente sin esperar a las autoridades. La estructura de soporte de acero para el tramo del puente sufrió graves daños, incluido un agujero de casi dos metros de largo en una de las vigas de acero gigantes. Número 7. Colisión en el canal de Suez. En un canal como el de Suez, en Egipto, de entre 280 y 345 metros, es casi imposible chocar. La gestión del tráfico marítimo está ahí para evitarlo y las dimensiones de los barcos no son precisamente pequeñas. Sin embargo, eso es justo lo que ocurrió cuando dos enormes cargueros colisionaron en mitad del canal. El choque se produjo entre el carguero con bandera alemana, MV Colombo Express y el de bandera de Singapur, MV Maers-Tanjong. Ambos barcos circulan en paralelo, pero en un momento dado, el MV Colombo Express gira de repente a babor sin percatarse de que a escasos metros circula otro carguero. Ambos colisionan y, aunque no hubo heridos, cuatro de los contenedores del barco alemán acabaron en el mar. Número 6. Barco a la deriva choca contra un puente. Este navío a la deriva chocó con el puente que une Río de Janeiro con la vecina ciudad de Niterói. Un incidente que no dejó heridos, pero causó grandes trastornos al tránsito de la región. El puente tuvo que ser cerrado en ambos sentidos durante varias horas debido a la colisión. Un vídeo filmado por el ocupante de un automóvil mientras atravesaba el puente muestra una de las torres del navío extremadamente cerca y un estruendo que correspondería al momento del choque. La marina informó en un comunicado que las amarras del navío se soltaron debido a condiciones climáticas extremas y que el barco sería remolcado hasta el puerto de Río para comenzar las reparaciones. Número 5 Colisión en marcha. El mal juicio, las comunicaciones menos que adecuadas, así como una falta casi total de conocimiento de la situación, fueron las causas principales de que estos dos colosos chocaran en medio del mar. Pese al intento de los puentes de mando de comunicarse para cambiar su rumbo y evitar una inminente colisión, no lograron entenderse. El equipo del puente en el VLCC cambió a estribor para poner su buque paralelo al granelero y reducir el impacto. Un minuto después, la proa del VLCC hizo contacto con el costado de estribor del granelero en la zona de las bodegas de carga delanteras. Por suerte, solo dos tripulantes del VLCC que vigilaban la proa sufrieron heridas. Número 4 Colisión de un crucero contra un puente Un crucero de lujo chocó contra el puente de Wenzhou, en la provincia oriental china de Zhejiang, durante su viaje inaugural. Por suerte, el accidente no causó heridos, pero el lujoso navío perdió su chimenea y dejó una marca en la estructura del viaducto. El accidente se produjo por un error en la comunicación de la altura del puente entre personal de tierra y del barco. El barco debió ser sacado de la zona por cuatro remolcadores y llevado de vuelta a la terminal de cruceros para comenzar las reparaciones. Número 3. Un portacontenedores choca contra el puerto. El Asiatic Sun. Un buque portacontenedores con bandera de Singapur, 143 metros de largo, 9.610 toneladas y una capacidad para más de 1.000 contenedores, sufrió graves daños al estrellarse contra un muelle del puerto de Taichung. La causa de la colisión se le atribuye a los fuertes vientos, que hicieron que el buque perdiera el control y acabara colisionando contra el muelle. La proa del Asiatic Sun quedó muy dañada después de la embestida contra el muelle. Por suerte, no se reportó ningún otro tipo de daño a la embarcación y ningún miembro de la tripulación del Asiatic Sun resultó herido. Número 2. Colisión entre dos yates. El barco turístico de 28 metros Cornucopia Destiny chocó con la popa de un yate amarrado más pequeño en un muelle de Hoboken, Nueva Jersey, al otro lado del río Hudson. El Destiny llevaba 95 estudiantes y 11 maestros a bordo para el baile de graduación de la escuela secundaria Weehawken en el momento del accidente. El vídeo de la escena muestra cómo el Destiny estaba paralelo al muelle y se acercaba a la popa del yate amarrado. El Destiny no pudo reducir la velocidad lo suficiente, por lo que tras el impacto inicial empujó al yate hacia adelante hasta que acabó chocando contra el muelle. No se reportaron heridos ni contaminación en el agua por los combustibles de los barcos, pero ambas embarcaciones resultaron seriamente dañadas. Número 1. Un ferry colisiona contra la oficina del ferry. Este ferry con 181 pasajeros a bordo se estrelló contra la casa donde se encontraba la oficina que gestiona los pasajes del propio barco. En el momento del accidente, el barco estaba haciendo la ruta desde Raja hasta el puerto de Kendari, en la isla de Celebes, cuando el capitán perdió el control del navío debido al exceso de velocidad al aproximarse al muelle. Por fortuna, ninguno de los 181 pasajes ni la tripulación resultaron heridos, pero tanto el barco como la pequeña edificación acabaron seriamente dañados.